Hey, ¿qué tal? ¿Cómo de claro, Música? A todos mis Claro parceros y Claro Mamacitas, quiero contarles que hoy estamos con una artista que está dando mucho de qué hablar y que estamos dando la cultura de Medellín también, eres Blessed. <música> hermano, bienvenido a Claro Música. ¿Cómo estás mi hermano? ¿Bien o no? Bien, papá. ¿Vos qué? Bien, gracias a Dios. Trabajando mucho. Contentos con todo lo que estamos haciendo. Qué bueno, hermano. Antes de que hablemos de toda esa música, y de todo lo que venimos a hablar, ¿cómo empieza a de la música? ¿Hace cuánto empezaste? ¿Cómo empezaste? Cuéntame un poquito de eso. Yo empecé hace aproximadamente dos años. Eh, trabajaba en la, en la mayorista en ese momento. Eh, trabajaba en la central de Abastos de acá de la ciudad de Medellín con mi papá y fui conociendo personas que, que me decían como que yo improvisaba bien, que yo podía hacer música. Entonces me llevaron a un estudio y ahí fue donde empezó todo. Pagaba 30 mil, 40 mil diarios así porque me dejaran grabar, que era pues lo que me hacía... En Ok, ok. Bueno, en ese momento que pagabas ese dinero para ir a, a cantar un estudio y todo eso que llevabas tu canción ya escrita, ¿qué te decían los productores, a, a dónde ibas, a, a, a, a dónde esa persona que ibas está trabajando en esos momentos contigo, o, o no? No, en ese momento no estamos trabajando juntos y yo empecé haciendo algo que se llama freestyle, que fue una moda que me pegaron los, los de Puerto Rico, que fue eh, hacer un video con una letra que ya te hubieras aprendido y, y con un bafle el, el celular y el subirlo a Instagram. Y eso fue como lo que me dio el reconocimiento. Entonces empecé a utilizar esas letras que ya tenían números en YouTube y le agregué en una canción. Y eso fue lo que tenía ya número, yo antes lo conocía y, y ahí empecé con eso. ¿En qué momento llega Dr. Velázquez a la vida de Blese? Llega aproximadamente hace un año y medio. Eh, fue una historia muy curiosa porque al principio no no literal como que no le gustaba el proyecto. Le parecía muy rápido porque no le gustaba. No le parecía como que él ya tenía más proyectos tenía dos proyectos en, en su disquera entonces como que ah no yo estoy con mis dos proyectos no quiero más proyectos yo no sé qué yo no sé cuántos entonces yo como que ah sí todo bien Deme la oportunidad pues no, no le decía le decía el turro que es el el road manager de la empresa que okay. lo veamos a ver qué pasa, y se fue enamorando del proyecto, y ahora somos el único proyecto que está en la empresa, gracias a Dios, y tenemos el apoyo de Gustavo López, que es la otra firma que tenemos de la USA. La otra firma, o sea, como quien dice, dijo, me quedo con Blessed, y ya los otros no. Sí, sí, sí, sí, sí. Literal. Sí. O eh, bueno, yo, yo, yo escuché hablar de ti, la primera vez que escuché hablar de Blessed, había escuchado un tema, lo escuché, por, lo escuché por tu novia, porque había una polémica en ese entonces, una vaina ahí que se agrandó y no sé qué, que la plata, que los 50 mil, después volvieron, no sé qué pasó ahí. Pero vi el video que hiciste con tu novia y, y empecé a ver tu música. Pero me di cuenta que empezó a globalizarse a nivel nacional la música de WS y, y, y, y a decir tu nombre eh, con Imposible y con la canción que hiciste con Ryan Castro. ¿Quieres? sí. Hablemos de eso un poquito, ¿cómo se da el tema de, de, de lejanía? De le, antes, antes de lo, lo de los 50 mil fue una estrategia que me inventé yo. Sí, sí, yo lo noté, yo lo noté. Algo Más, algo porque, que yo, yo estaba tirándote palo a ti, cabrón, porque yo no sabía nada. Y yo, volvieron como a los cinco días, perro, ¿qué pasó ahí? Fue pura, hasta yo me la comí. A lo todo bien, el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Fue algo que se me ocurrió, no estaba tan pegado y yo Hagamos eso, a ver qué pasa. Ella me, ella me dijo, dale amor, yo te apoyo. Dale, ¿qué tengo que hacer? Y yo, tíreme agua sucia okay. del olivo. Tienes que darme crédito ahí, porque diría que fuera más conocido de eso. Sí, ah no. Ya que me dar de cuenta, eso va. Ok, ok, dura, dura. Tú buena estrategia. Pero bueno, ¿cómo se el tema con, con Ryan Castro, de lejanía, lo compusieron los dos? ¿Cómo es el tema? El tema con Ryan, él ya lo tenía hecho. Él tenía hecho... El, el intro, el coro y un rapeo solamente. Un día estábamos en Capital Music con Soc, que es el productor que en ese momento está, todo lo que sale en Medellín está tocado por Soc, literal, todo, sí. todo. Me dicen ellos, hey, vamos a hacer un tema y yo, ah, de una, yo estaba despechado ahí sí de verdad porque me había dado un tiempo con, la, con, con mi novia, me había dado unos días con ella, entonces me muestran lejanía. Cuando me muestran lejanía, yo, uff yo no eso tiene que ir y yo nunca escribo mis chanteos yo lo rapeo así improvisado o sea, yo me meto al, al, a la cabina suélteme en la pista y yo lo improviso de lo que me salga que, digamos te sale la melodía pero todavía no sale la letra ajustas la letra después escuchándolo no es. me sale o sea literal me sale hey, qué ironía quién lo diría na na na entonces na na na na na na na na na na na de mis días y ahí ya voy acomodándola, pero todo es improvisadito, todo, todo, todo, todo, Entonces, esperamos mucho tiempo para sacarla, empiezo ya a subir videos, a posicionarla por todos lados. Eh, la izquierda de Reyes no la quería sacar conmigo, que por qué no, que era, que no, que cómo le van a invertir otro artista, que no, que no, que no. Pujamos, pujamos, pujamos, seguimos todo el máster y la trabajé como si fuera mía gracias a Dios, ya tenía todo pegado, el intro, el coro, el rapeo mío, todo lo tenía pegado porque le había dado muy duro a la canción, la canción era buena, entonces, la trabajamos, la trabajamos, hasta que ellos la quisieron sacar, salió, y eso desde que salió, era se veía que era un palo, o sea, literal, la única canción que ha tenido más números que he sacado después de Lejanía ha sido Mi Niña, que fue la que hoy, que tiene, va para las 500 mil reproducciones en tres días, entonces, Lejanía fue como el, como, listo, ya saqué la cabeza. Son un montón, son un montón bro, debo decirte Algo muy curioso que me pasó fue porque Yo tengo un vecino Que le gusta mucho todo ese movimiento Que está pasando en Medellín con ustedes Que realmente ya fue cuando, o sea lo que te digo Mi primer acercamiento fue por eso de los 50 mil Te tenía presente, yo hablo con toda la gente De pop, con todos los artistas de Medellín Y me hablaba mucho de vos Y el man es súper fan de, de, de todo ese movimiento Que está pasando y me, y me dice Bro, sacaron el remix de la canción Pero no estás ese cabrón ¿Qué pasó? ¿Por qué no estuvo el tema? ¿Tiene que ver algo con Kevin Roldán? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí? Fue algo con la disquera de Ryan y, y pues con el jefe de allá que fue como, eh, bro, hicieron todo y no me dijeron nada. O sea, literal fue como, ah, ya tenemos el remix hecho, está tal y tal persona y Montes. Y yo, uy, pero como así, así es que va Maki, va Ryan, va Andy va eh, Kevin y vas vos y yo, no, no, ya el tema se ha pegado aquí en Colombia, ¿para qué vamos a montar más gente aquí en Colombia y para qué van a montar toda la disquera de King Records, sabiendo que yo ya pegué el tema, ya lo trabajé, obviamente con Ryan, ¿cómo voy a volver a trabajar el tema para toda su disquera? ¿Cómo así? ¿El, el, el palo de Ryan lo van a utilizar todos ustedes para crecer ustedes juntos? No, no, yo no no voy, yo no voy, yo no voy a, a seguirle trabajando a ustedes, sabiendo que primero no tengo nada en el máster, o sea, literal a mí por esa canción no me llega dinero, porque yo la cedí porque era un artista en, en desarrollo y, y primero es, es trabajar y después viene el dinero. Entonces ellos decían como, papi, es que los números y yo no sé qué. Y entonces, eh, doctor Velázquez decía, no, a nosotros no nos importan los números, es la realidad, nosotros... No, no vamos a pensar en dinero en estos momentos si apenas estamos comenzando, no hay que posicionar el producto, que no, que los números, que yo no sé qué, qué eso, que aquello, entonces les digo, si van, si van, eh, si va a ir la canción así, no vamos, si quieren organizamos un remix, porque nosotros ya teníamos con Gustavo, ya teníamos hablado para entrar a, a, a Jay Wheeler y a Mike Towers, ya estábamos hablando con ellos allá para que el tema se fuera Internacional, apenas están mirando quién eran, eran nosotros, la canción porque iba tan bien, porque pues ya ah. estaban viendo como uy, de verdad están pegados en Medellín que es tan difícil. Cuando ya estábamos cuadrando, nos dieron que no, que nos sacaban del remix, que el Remis iba a ser así, así, así, que no les importaba y sumaron a otro artista de esa disquera, Entonces yo siento que fue lo mejor que pudimos hacer porque todo el género, como que literal, a mí me llamaban productores, me llamaban artistas, perro, ¿qué pasó? ¿Cómo así? ¿Qué claro. tema se pegó por vos? pues, y yo, no, tranquilos, que Dios sabe cómo hace sus cosas, y pues no le prestamos atención, y la verdad, seguimos pues, sacando música, y mi niña nos dio como ese premio, que Dios nos dijo como, mira, Eso, eso, te, iba trabajando. Decir, no, eso te iba a decir, ¿terminaron mal con Kevin Roldán entonces, con King Records? ¿O qué, cómo ¿Qué, es que, No, yo, yo siempre, yo siempre digo que uno no, uno no puede como, como quedar rayado con, con la situación, pero si las disqueras quedan indispuestas, yo estoy seguro que eh, eh, lo, lo que nosotros hicimos las disqueras van a decir como que, hey, como así pero es mi artista, pero yo aquí no le cargo rabia ni mal genio, ni nada a nadie, porque como te digo este mundo da muchas vueltas y uno no puede estar en contra de nadie, normal yo, yo sigo trabajando y él en su música que le está yendo excelente y ojalá Dios lo bendiga y siga siendo música y yo por mi lado, pero no, no tengo ni nada, o sea normal, ni me da ni me viene allá él y, y, y lo que haga bueno, pues sí, la verdad es que hay muchos comentarios que hice falta ahí en el remix. Me lo han dicho amigos, parceros, se lee en YouTube. Qué, bu qué bueno que han decidido eso. Cada quien sabe eh, en su tipo de trabajo cómo hacer las cosas. Así que queríamos saber eso, bro. Pero bueno, pasa todo esto. Eh, hace poco estuve también con Obi hablando de muchas cosas. Y viene esta canción que me hablas, que es mi niña con obvio donde drones Para no un secreto que hoy como productor está pegadísimo. Eh, también con problemas con lo que pasó con Pablo Londra, con todo el tema, pero bueno, ¿cómo se dio eso? El man te contacta, es por medio de tu disquera, eh, le presentaste la propuesta a mi niña hace ¿sí cuánto estaba escrito, hablemos de eso. Eh, eso fue por Instagram. A mí la primera persona que me conoce en el género se llama Cristoman, Big Ligas. La primera persona fue él junto a Juan Bar, que ahora somos muy panas. Entonces eh, eh, me habla desde la cuenta de Big Ligas y me dice, ah, Ah, no. Antes de eso, eh, una que fue el tema que pegué aquí en Medellín, donde empecé a hacer colegios, yo hice que los fanáticos míos comentaran, etiquetaran a Obi on the drums para buscar el remix. Pero hoy nunca me contestó. Pero yo creo que eso ayudó a que Chris O'Man me hablara por, me, me comentara, cuando él me comentó, yo le dije, ah, soy un artista independiente de Medellín, porque no estaba firmado. <ríe> soy un artista independiente, papá, papá, pa, pa, pa, todo, pues, uno buscando oportunidades. Él me habló después y me dijo como, ah, sí, me gusta, todo, empezamos a hablar, a conversar. Y en ese tiempo llegó doctor B. Pero hubo algo con Cristo que él siguió hablando de mí a todo el mundo donde llegaba. O sea, literal nunca tuvimos nada firmado y él llegaba donde los rudos y les decía, hey, miren este pelado de Medellín. Él llegaba donde Sky, él llegaba donde Obi, él llegaba donde todos los productores y les mostraba mi, mi proyecto aún empezando. O sea, literal eso fue como hace un año y medio. Okay. Entonces, un día eh, oí, íbamos a sacar el remix de esa canción, ya la íbamos a lanzar y no se pudo porque se, nos demoramos demasiado para hacerlo. Entonces nos quedamos quietos con eso, pero hoy me empezó a seguir, yo lo seguí, él me comentó algo y empezamos a hablar y normal, y nos teníamos ahí hasta que un día él estaba aquí en Medellín y me dijo como, hey bro, soy aquí en Medellín, vamos a, a vernos. Eh, yo te aviso si puedes, va, va, va, va. y yo dale, nos vimos, y literal eso fue como, como hacer clip porque él, sí, somos iguales. Él me dice, bro, vos me acordás a mí cuando yo estaba empezando eh, camellando, disciplina, trabajando, somos de barrio los dos, literal. Perro, cuente conmigo, y yo no, mi le pague de una. Nos hicimos repanas, y ese día le mostré todas las canciones que tenía. Porque estamos jugando play, o sea, no estamos en parche de, de hacer música, ¿no? Estamos jugando play, conversando y conociéndonos, comiendo, todo. Cuando le mostré mi niña con otra pista que había hecho Sock, que no era, pues era como, como, tum, pa tun, así, literal, era solo eso, y la voz, y la voz. Y él me dijo, uy, cabrón, no, ¿de quién es eso? Yo necesito que me pasen eso, yo le meto, déjeme meterle, me enamoré de esa canción. Y yo como le iba a decir que no a Obi, bro, obvio, yo, bro, va. bro, haga lo que quiera con eso. ¿Qué dijo él Sok? El... Sok ellos se conocían hace mucho tiempo, porque Sok, está... Sok hace música antes que Obi estuviera tan posicionado, o sea, ellos se conocen hace tiempo y son panas, no panas, panas, pero son amigos, o sea, se, se quieren. Son dijo, Obi, no, no, no. De una, de una, ¿qué hago? Le mando todo, va, de una. Todos con la mejor energía siempre de trabajar. Y ya hoy hizo esta pista que está de locos. Y, y gracias a Dios el tema está muy bien. En este momento está número 4 en Tendencias Colombia. Está en 8 en YouTube Music. Y está 20, estaba 30 en El Mundo. Está 29 en Ecuador. Y todo eso es orgánico. O sea, no, no, no claro, peso. claro, claro. claro. Qué bueno, bro, qué bueno, y me alegra mucho, pero bueno, la historia de mi niña, ¿sobre qué va? ¿Algo que te pasó personal? Eh, ¿Qué trata un poco la historia? Porque sé que hay detrás algo chévere. Mi niña fue pues, como hacer lejanía 2.0. Desde okay. que yo llegué con software, la gente quiere mi niña, quiere flow, lejanía, y yo soy muy romantiqueo. Pues yo soy muy bueno para, para esas letras. Entonces Sog me dijo, de una vamos a hacerla, yo listo, vamos a hacerla, me inventó una historia ese día en el estudio con Sog hicimos, yo compongo el intro y el coro, y los rapeos los improviso, o sea, los rapeos de mi niña son improvisados todos. Entonces escribimos el intro, el coro, una historieta, lo grabamos y se fue. ¡Wow! Realmente está durísimo, tienen que ir a escuchar en todas las plataformas digitales, muchachos. Y que vean todo lo que está pasando con Blessed. Bueno, ya que hablamos de todo eso, ahora nos contaste todo eso, es momento del reto. Muchos parcelos de Medellín han estado en mi Improvisa Challenge. Y qué chévere que te guste improvisar. es ¿cuál es lo que vamos a hacer? dígamelo Papi, vamos a hacer un verso de improvisación. ¿Listo? Uh -huh. si, si Blessed gana, yo, Camilo uh -huh. Cuervo, me comprometo a meter la canción en varias playlists declaró música la aplicación de nuestra app y me comprometo a rotarla en televisión en nuestros tres canales de televisión de una si yo no te va. gano cabrón si yo te gano vas a subir una historia diciendo cabrón Camilo Cuervo le mete va eh, va va va trato va trato Ah, todo wow. Vamos a hacer una cosa. Te pedí el celular para que buscáramos una pista en YouTube. Vamos a buscar una pista en YouTube. Si quieres la buscamos juntos. Eh, no sé, Se ¿tú? llama Morena. Morena base de rap. No, pero una que no hayas tenido. Una, una con la que no te la pases practicando, papi. Ah, no. una, no. Yo puse la que cayera. Dime tú. Eh, ahí yo puse una que dice, dice que sentimientos fríos. O está también algo que dice guitar sample, no sé. Algo que Base de rap sentimientos fríos. No sé. base de rap sentimientos fríos algo así, algo así suena oh, vamos a hacer dos rounds va empiezo o empiezo, es esta oh, pero quieres que vaya con tema de algo Sí, sería sería el reto o okay, que, con sí, palabras no, no, no, no, hagámoslo con, con un tema en específico, hablemos de qué quieres hablar hablemos de sentimientos fríos que se llama así la pista sí, sentimientos sí. fríos, va Empieza o empiezo. Empiezo. Empiezas. No sé. Empiezo como quieras. Lo que tú quieras, bro. Esa es su nota, cabrón. Va, va, va. Empiezo yo, pues me tiro a la juria. Ah, Para pa dejarte pensar. <risa> ah. Bueno. Dice. Hey, eso es como te dice. Vamos a ver. Ahorita que puede salir sentimientos fríos se puede decir existir. Lo mío es tristeza, me gusta la pobreza Porque yo sé que de ahí saldrá mucha riqueza Adolorido en mi callejón sin salida Yo siento que la vida tiene que ser precavida Y quién diría que el bendito algún día sonaría Y ahora está pegado en todas las avenidas Sentimiento fríos, adoloridos en mi mesa Yo sé que tuve comida y qué pereza Que la gente no lo puede notar Que yo vengo de abajo y arriba, yo voy a brillar Estoy perdido en los vacíos de mi pueblo Por eso cuando rapeo lo grito a los cuatro vientos Aquí lo hago con respeto Porque de crear mis sueños yo soy el arquitecto En lo que tengo mi pana allá aquí rapeando Mientras toda la gente a mí ya me está escuchando Sentimientos bríos que ahora son calientes Y yo creo que me pegué por estar fuera de corrientes De gentes valientes porque yo lo hago con el subconsciente Aquí te lo tiro de repente Aunque digan que soy agrandoso y buena gente por eso lo hago, soy el bendito, el diferente. <risa> Bien, cabrón, duro. Está difícil. No, hubiera comenzado yo, papi. Vamos a ver, va a intentarlo. los raperos dice: Hey, Camilo Cuervo, Blessed. Oye, oye, papi, yo no sé improvisar, pero que realmente yo te vengo a ti a cantar. Esto dice, te lo voy a decir ya. Espero que empiece el beat porque yo voy a matar, ey. Son sentimientos fríos los que yo compongo. Tú sabes que realmente yo a ella siempre la toco. Se volvió fría y muy sencilla. Ella no quiere que yo le diga que la amo todos los días. Sí, sí, yo soy el hombre que sale en la TV. Ese hombre que te lo dice a ti con refil. Ella en su cama, ella mi dama. Tú sabes que el cuervo si le mete drama, yo no soy por <risa> qué Porque fue como fue que ella me dejó siempre a mí. Soy así, su corazón se enfrió, se congeló. Yo no escucho su voz. Oye, Oles, si tú le metes cabrón, pero ella te prefirió a vos. Tú sabes que le meto el corazón y con adicción quiero decir que la amo hoy, sí. Tú eres el chamaquito de Medellín, yo soy el rolo, del que sale siempre en la TV. Tú vas para arriba, yo en la avenida. Yo también ensayo y practico todos los días. Ey, papi, vamos a hacer el round 2 para ver quién gana esta fucking improvisación. Ey, vamos a meterle ya. Tú sabes que tú eres un fucking duro para improvisar. Papi, va. Cuando rapeo, siempre le meto a la melodía. Lo mío es rapear de atrás, día. Yo sé que me voy a pegar, ahí quién lo diría. Por eso en la fila siempre yo tengo toda la energía. Es lo que pasa, vamos es aquí a rapear la gorra porque declaro música, me la va a colocar. Tú sabes que venimos, es improvisar. Dale, muéstrame que yo vengo a rapear. Es lo que tengo porque lo hago con enfado. Yo siempre rapeo, viene a la gente al agrado. Esto es rapeado, improvisado, por eso pa' buscar el bendito lo escribo en el teclado Es lo que pasa, mi pana, sigo tirando, aquí rapeando, vengo rapeando Me enredo un poco, te estoy observando, pero ya vete claro, por favor, velo ahí cambiando Es lo que pasa, porque ahorita se desampara, yo me voy a pegar más extenso que en el Sahara Y ahorita rapeó y se compara, porque para la melodía yo tocó con la guitarra es lo que pasa, mi pana Aquí lo hago de noche y mañana A mí me gusta rafiar, Ahorita en claro música Es el control para cambiar el canal Allá, tú sabes que lo hago siempre inesperado El que me tire se va muerto Como paqueado. Lo hago aquí sin enfado Y eso es un disco, un cuaderno, no lo veo demasiado Ahí lo vi con un corazón ahí Todo bonito, eso es un cuaderno Para escribir, parcerito Ahorita ya la voy a terminar Es lo que pasa cuando les la pen, claro, música. De hecho me va. Oro, oro, oro, oro, oro. Round dos liso. Ok. Camilo Cuervo. ¿Qué es esa mierda? Dalo. Ok. Perfume. Yeah y no me gusta cuando me critican porque tú sabes que realmente tengo lírica es la loción la que me aplico todos los días para mostrar que soy una delicia mucha gente me critica porque soy presentador pero tú sabes que yo siempre le meto cabrón le meto como el fuego y el humo tú sabes que mi flow llega hasta neptuno y si por ti siempre voy a los planetas tú sabes que realmente contigo me pongo la careta o la gafa para verte mejor tú sabes que lo con mi loción cristian dior si sí, el placer es el que me está retando. él pasa la factura porque sabe que le voy ganando tú sabes con el código de barra realmente con el placer me voy para la farra en chanclas o con las nike de jay balvin tú sabes que realmente vamos a ser bien grandes y tengo un iphone 8 para llamarlo y decirle que le voy a sacar lejanía remix 3 tú sabes que siempre te lo digo otra vez este man es adicto a las zapatillas tú sabes que realmente tengo las zapatillas que no son de marca pero tengo chancletillas no son son sin marca <risa> le meto como la marca tú sabes que realmente me gustan las nalgas se acabaron los objetos Ey, pero tú sabes que esto siempre es un proceso yo no sé qué es eso pero se nota que no tiene peso y que no está perplejo está vacío como mi corazón tú sabes que realmente el rey le metió, cabrón papi Ay, se acabó el round 2 vamos a que nos califiquen porque esto se puso bien cabrón <risa> Chiva, chiva. Yeah, yeah, yeah, yeah. Vamos, a, papi, vamos a poner a que la gente califique y yo te voy a etiquetar, cabrón. Eso fue lo que la gente calificó porque aquí somos neutrales. Va, va, va. Le me metiste el reto, le me metiste duro el puño ahí. Duro. Papi, bueno, ¿qué, qué más va a pasar? ¿Qué más va a pasar ¿Cómo se viene más música este año? ¿Qué, ¿Qué sueños tenemos? ¿Qué proyectos tenemos? Bro, se viene más música, se viene mucha, mucha música. Yo creo que. Eh, se viene el primer juntecito con Andy. Tenemos ya una canción grabadita. Andy Rivera, Javier Lobles. Estamos esperando a, a que Andy le dé ruedas a la vuelta y nos vamos con eso. Y el 13 de abril salimos con la próxima canción que estamos sacando sencillo mensual. Se llama Money. Pero es, es diferente porque queremos dar el, el, el, el. Pues que el dinero. Es más importante el amor que el dinero. Y es una letra de superación, pero también tiene un poquito de que eh, la, la, la chica que te gusta, o la música, o lo que... O sea, es, es una canción aspiracional, pero también hay amor, hay hay, hay demasiado no es que demasiadas cosas, en canción, nos cosas. gusta muchísimo. Nos gusta demasiado, a todo el mundo le va a conectar. ¿Es reggaetón o qué es? Es un, trap, es un trap, es un trap, sí, Show. muy lindo, es un trap muy bonito, de verdad, muy bonito. Bueno chicos, pues pendientes de Mone y sigan reproduciendo mi niña ahí obviamente en nuestra aplicación que no consume datos, sigan pendientes de todo lo que pasa con Bleset, siempre les he dicho apoyemos también a esos nuevos artistas, que siempre que Colombia tenga tantos talentos y gente tan pegada, pero es momento también de impulsar a toda esa camada y a esos artistas que están metiéndole y que están trabajando duro por su proyecto y, y están dando cosas buenas al, al mercado y creo que Bleset es ese es ejemplo también. Papi, me encantaría quedarme hablando más tiempo contigo, pero sé que van a haber más entrevistas, así que cantemos un pedacito de mi niña ahí para todo el combo de música. Va. Y dime por qué me dejaste tan solo si yo a ti te extraño, mi niña. Ando en un desierto tan triste y vacío con ganas de irte a buscar. Desde que te fuiste en mi mente solamente aún las pesadillas. Extraño tus ojos, tu boca, tu pelo y el robo de tu lápiz labial. Epa, ahí mi niña y Blessed con novios, de drones, muchachos, muy pendientes de todo lo que se viene. Papi, nos despedimos con la despedida del cuervo que es aquí. Pilla mano. Puño. Abre las alas, cabrón. Ah, no, muy ah. ah.